Mi nombre es Marcos, estoy en un proyecto de alfabetización y producción en el Sistema Braille como alfabetizador. El Sistema Braille, ya entrando a la producción, estamos primero trabajando con tablillas punzón. Sistema compuesto eh, por cada carácter, que cada carácter está compuesto por seis puntos, seis puntos numéricos, que se utilizan como referencia y guía. Dentro de cada carácter se escribe una letra. El sistema de areles es donde yo me refugio y voy, busco la talilla del punzón y es lo, es lo que me hace sentir hoy persona útil, saber que puedo contribuir con un granito de arena hacia el exterior a personas que hoy entendí, entiendo que tienen más necesidades que yo